Okay, we, we're starting now Muy bien, vamos the, a empezar ahora. We're almost done. We Casi keep hemos the energy terminado, alive. hay que mantener la um, energía viva. Are, hello. Hola a todos. Um, Yeah, so I'm have the pleasure to Tengo introduce el placer de presentaros a tres Sassami, miembros de la Asamblea a, Europea de los Comunes, que es un proceso abierto, autoorganizado, que se ha estado 2016, desarrollando desde together diciembre and de 2016, to develop common strategies and juntarse common y desarrollar estrategias comunes sobre los comunes en toda Europa. Iba Tenemos Kuchi. aquí a Ivacucci. Es muy difícil de pronunciar. Es arquitecta de Belgrado y es cofundadora del Ministerio de Espacio, que es un espacio que promueve la creación y el trabajo sobre los comunes urbanos. Tenemos a Sophie Blumen, que es cofundadora de la Red de los Comunes y es también una de las iniciadoras de esta iniciativa de la Asamblea Europea de los Comunes y tenemos a... Está troncoso, es el coordinador de la Fundación Peer-to-Peer. -Peer. Quiero empezar contigo, Iva. si puedes explicarnos un poco más sobre el movimiento en Belgrado, movimiento social que estaba intentando parar la construcción de las promociones urbanísticas en Belgrado, organizasteis manifestaciones, autoorganizasteis una iniciativa para intentar parar eh, las instituciones que querían eh, generar esta legislación para favorecer la construcción de grandes edificios. Esta iniciativa luego decidió presentarse como una candidatura para la, el municipio de Belgrado. Quiero saber cuáles eran las eh, demandas desde la perspectiva de los comunes ¿Y por ahora está pensando constituirse como movimiento o plataforma ciudadana municipalista? Gracias, Marta. En realidad, el, el colectivo del Ministerio del Espacio, en este colectivo hemos lanzado una iniciativa de No Dejemos que Belgrado se hunda. Como Ministerio del Espacio, intentamos. Podemos trabajar con diferentes cosas relacionadas con la aprobación urbanística, abordando la importancia del derecho a la ciudad y la participación ciudadana en el desarrollo urbano, y también introduciendo modelos alternativos para la propiedad del espacio y los espacios públicos, pero también en práctica, al estilo de la guerrilla, ocupando espacios abandonados, pero también analizando la legislación, los planes, los marcos institucionales para hacer presión y poder hacer propuestas de políticas públicas en diferentes terrenos. En el 2012, Uh, estaba eh, presentándose como alcalde ahora es presidente de nuestro país Giuliani, se presentó con Roberto Giuliani alcalde de Nueva the, York fruit, un eh, proyecto muy grande uh, water, que era eh, uh, un poco of, uh, muchas hectáreas housing, de vivienda uh, de lujo edificios de oficinas the, the, uh, uh, torres of Europe, muy altas las más altas en esta zona de Europa y también el centro comercial más grande de los Balcanes. Cuando vimos el proyecto, teníamos muy claro, y por supuesto la inversión procedería de Abu Dhabi. El, el inversor nos daría 3.000 billones, nos daría, no invertir, no se hablaba de inversión, sino de como si fuera un regalo. Cuando vimos el proyecto, estaba muy claro que la ciudad había tomado la decisión de ir a una promoción urbanística neoliberal, pero también estaba claro que había muchos intereses alrededor de esto así que empezamos reaccionando respecto de los planes intentamos cambiar el plan general luego diferentes leyes y lo que hicimos fue invitar a personas vinieron 100 personas y escribimos comentarios sobre el plan general juntos había más de 33 mil eh, quejas algo que nunca había pasado en la historia del desarrollo urbanístico en Belgrado pero también hicimos una petición pública y todos los medios de comunicación hablaron de esto, pero nadie mencionó eh, lo que estaba pasando con el proyecto. Así que pensamos, si queremos abordar las cosas, tenemos que construir un escándalo. Así que hicimos también batalla institucional. Después de unos meses eh, se nos echó de todos los medios de comunicación. No teníamos la posibilidad de eh, señalar los problemas con el proyecto. Así que decidimos publicar nuestro propio periodo paso a paso estábamos construyendo el movimiento al principio era muy difícil explicar cuáles eran los problemas del proyecto porque trajeron a este inversor y todo el mundo hablaba de lo bonito que era el proyecto y nadie entraba un poco en qué había detrás este tipo de proyectos que era un proceso de privatización y regalar un montón de hectáreas en el terreno más eh, más valioso algo muy muy común por cierto en los países del tercer mundo al principio de 2014 a 2015, teníamos protestas muy pequeñas, de 2.000 personas más o menos, acciones en espacios públicos, discusiones, debates, eh, publicaciones en el periódico, programas de radio, todo lo que podíamos hacer. En el 2016, durante las elecciones, durante la noche electoral, parte del centro de la ciudad fue demolido the, the por machinery. personas con and, uh, eh, bueno con toda la maquinaria y nadie podía creerlo en mitad de Belgrado, a mitad de la noche, alguna persona fue atada, uno de ellos murió. Y este fue un poco el momento en el que todo, de alguna manera, se dio la vuelta. Así que empezamos a organizar protestas. La primera protesta era invitar a las personas a la calle. Quizá había mil personas y cada tres semanas hacíamos nuevas protestas. Al final teníamos a lo mejor 20.000, mil personas en las calles, las personas que estaban hablando, bueno, había eh, académicos, investigadores, expertos en promoción urbanística, pero también actores, activistas y personas de diferentes entornos sociales. A finales de 2016, después de estas protestas masivas, estaba claro que teníamos que recuperar la ciudad, que la lucha tenía que ver con nuestra ciudad y íbamos a pelear por la ciudad. Así que la lucha es en torno a los comunes, la feminización de la política, en torno a la democracia, en torno al derecho a la vivienda, en torno a que todas las personas que viven en, en mí con miedo, así que lo que queremos es una vida mejor y la decisión se ha tomado presentarnos en las próximas elecciones, probablemente a principios del año que viene y bueno, veremos cuáles serán los resultados, pero estamos muy empoderados, nos inspira mucho Barcelona en común, Ahora Madrid Marea María Atlántica, Justo yo te iba a preguntar si la en relativa de los comunes es algo que estáis considerando, porque aquí en Barcelona en común en concreto, pero también en Ahora Madrid, se utiliza, se habla de los comunes para desarrollar sus políticas y esto está muy presente en el tipo de acciones que se intentan poner en práctica, pero también en el discurso, en el imaginario con el que trabajan y a partir del, que, del cual construyen. Esto es algo que está también presente. Sí, por supuesto. Por supuesto está la narrativa de los comunes, pero no lo estamos abordando como tal, porque tenemos un contexto diferente en nuestro país, tenemos una, un legado comunista y no puedo contaros toda la historia de cuando intentamos ese y entonces la gente nos miró así, o sea que sois comunistas y de pronto alguien dijo me vais a quitar el piso. Una manifestante me lo preguntaba y yo era como que así que realmente hay que reconstruir la narrativa y cambiar el vocabulario para movilizar a las personas y para explicar qué es lo que pretendes, así que esta idea está detrás, pero hay que construirla poco a poco. Yendo más allá de la narración y pasando a las acciones concretas y las prácticas concretas, creo que la Asamblea Europea de los Comunes es una iniciativa que tiene mucho que decir al respecto en los últimos tres días esta asamblea se ha reunido en Media Lab Madrid para intentar desarrollar esta, este programa común de los comunes. Cientos de comuneros han venido a la asamblea para trabajar juntos intensamente en estos días. Quiero preguntarte, Sofía, como uno de los coordinadores de la, del proceso, cuáles han sido los principales desafíos y hallazgos de estos tres días de trabajo y también por qué crees que es importante conectar estos actores dispersos que están en toda Europa trabajando de manera eh, desconectada porque crees que es importante reunirles y hacer que colaboren hacia una acción común gracias Sí. voy a empezar con la primera pregunta que creo que nos lleva a la segunda porque es importante conectar a estas personas hay personas que trabajan en iniciativas de los comunes en toda Europa, como, bueno, algunos utilizan las palabras, otros no. Es un movimiento muy rico, porque, bueno, puedes eh, venir del de desarrollo urbano al espacio público, a los comunes del conocimiento jardines comunitarios el do it yourself es una red muy amplia pero cuando iniciamos este proceso pensábamos muy bien en realidad estas personas están conectadas de alguna manera pero sería maravilloso si pudiéramos tener una red, una plataforma más amplia donde las personas estén conectadas y bueno, esto podría permitir un movimiento menos politizado, mucha gente está haciendo cosas, está organizando colectivamente, gobernando sus recursos. Si pudieran estar unidos y pudiera haber una entidad política, podrían tener más voz, porque al final todas estas iniciativas, todas estas personas defienden una lógica diferente que la lógica imperante que bueno podríamos eh, si pensamos en europa tiene que ver con el crecimiento la extracción um, la competición um, el PIB y estas personas estos diferentes lugares dicen no, hay que empezar a cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que organizarnos colectivamente, tenemos que ser generadores en nuestras acciones en nuestra economía, tiene que ser sostenible socialmente sostenible y ecológicamente sostenible esta lógica diferente que está presente en todas estas iniciativas diferentes es parte de una narrativa más amplia que es muy poderosa pero también muy urgente porque el estado presente de cosas, el neoliberalismo existente no nos está llevando donde queremos llegar y además en estos momentos Europa se está descomponiendo así que, bueno, ¿cómo podemos no solo unir a las personas y tener una solidaridad translocal, intercambio sino cómo podemos amplificar estas ideas y tener más voz? Sí, y y por añadir, bueno antes de entrar en concreto, pero por insistir en esta cuestión de la urgencia, uno de los temas que se ha discutido aquí sobre Europa, la, cómo está la situación en Europa, estamos volviendo al nacionalismo, a la xenofobia, y creo que esto se debe hasta cierto punto a una pérdida de la sensación de una pérdida de control, que es real. La, la pérdida de control sobre las propias vidas. Y esto, bueno, esto se debe a muchas cosas, a la globalización, a la centralización, a la europeización, que también es una centralización del poder. Las decisiones se toman más lejos y ahí hay una este sentido de pérdida es real y puedes tener soluciones, soluciones fijas. Quizá una solución viene del nacionalismo y de la xenofobia, pero ofrecer a las personas que se organicen en torno a la economía y la democracia, y una democracia que les dé más control sobre sus recursos y sobre su entorno inmediato esto también respuesta es una respuesta también a este deseo de autodeterminación así que bueno llegamos a Madrid tuvimos una asamblea hace un año en Bruselas que fue el primer encuentro y bueno en el Parlamento Europeo y fuera de eso también en Madrid pensábamos que era un entorno muy rico para reunir a las personas, también para aprender de experiencias que están desarrollándose aquí. Y, bueno, por supuesto, ahora Madrid, que tenía que ver también con implicarnos con la municipalidad. Hemos trabajado en, en cuestiones concretas, que es, nos preguntábamos qué tipo de estrategia podemos tener en torno al entorno urbano para proteger los comunes urbanos que se podría proponer a las instituciones? ¿Cuál podría ser el cambio institucional? ¿Qué cambios institucionales hacen falta? Estas eran algunas de las preguntas que teníamos. Luego había personas trabajando en temas muy específicos porque hubo también un trabajo previo, así que todo se ha hecho de manera muy colaborativa. Ha habido personas, por ejemplo, trabajando en economía colaborativa y en comunes informáticos de la información, cómo organizar eso, personas trabajando en el derecho a la ciudad, la moral de los comunes, la solidaridad, ha sido otro grupo de trabajo. Las personas han trabajado en estos grupos específicos durante un día y medio para trabajar propuestas, ideas y también... Y bueno hemos hablado de desafíos para algunos de los grupos trabajaron fenomenal y la metodología trabajó fenomenal, en otros grupos fue más difícil porque había personas muy diferentes con saberes diferentes, experiencias, programas diferentes, también expectativas diferentes. Y hablando de la unificación de programas y, cre y la creación de este mapa de acción común, creéis que los comunes facilitan, favorecen esta la convergencia del programa europeo o la perspectiva de los comunes veis que las diferencias nacionales juegan un papel importante estoy pensando en la planificación urbana en función del el estado nación en el que estás trabajando también el urbanismo Dices si es una narrativa provechosa si facilita me refiero a si facilita la creación de una agenda común en general pienso que sí, es una narrativa global que tiene implicaciones si piensas una agenda como política sí, sin duda porque creo que uno de los problemas en el statu quo actual de Europa es que eh, somos incapaces de imaginar nuevas estructuras y espacios en los que pueda darse el cambio moverse más allá del estado-nación y tal vez esta sea una cuestión para ti Starco ¿cómo crees que los comunes puede ser un marco para poner en práctica este método de trabajo, ¿tienes alguna idea al respecto? el Estado-nación es una patata caliente todo el mundo tiene una opinión al respecto creo que es útil a veces uh, considerar el Estado como una tecnología la tecnología no divide uh, no hay que ser determinista con la tecnología no sabemos los resultados lo mismo con el Estado uh, tomemos el Estado y proclamemos una nación de los comunes con tal agenda. Uh, algunas estructuras no llevan a determinados resultados pero favorecen determinados resultados ¿no? si alguien domina una tecnología la usa en su provecho y sí, lo mismo con las estructuras políticas el Estado es un teatro de lucha, el ejemplo más válido de democracia sin Estado es la, Revo la, Europa, la Cataluña revolucionaria, Aragón Rojava, Ucrania hay un colapso del Estado por una guerra así que queremos, tal vez queramos hacer algo mejor ¿cómo podemos llevar la lógica del hacer común en estos mecanismos de capacitación? es útil si estáis si conocéis la triarquía, ¿no? el Estado, el mercado y la nación como comunidad imaginada, lo que tenemos ahora es un Estado, una tecnología que facilita los intereses del mercado y la comunidad imaginada tenemos este consenso eh, sobre el Estado ¿no? que apoya esto. El nacionalismo apoya esta comunidad imaginada como un, fit, como un loop permanente, como un bucle permanente, aunque esto pone en peligro la dinámica del mercado neoliberal, pero el mercado siempre favorecerá antes a las soluciones fascistas, antes que redistributivas. ¿Cómo podemos darle la vuelta a esto con los comunes? Podemos decir que tal vez los comunes o la sociedad civil pueden ser la comunidad imaginada que sea transnacional y que representen a personas que se autoorganizan y crean y distribuyen valor con arreglo a sus propias normas. Suena bien, pero ¿cómo lo ampliamos? ¿Cómo hacemos de los comunes el atractor que utiliza la tecnología del Estado Estado y que es el mercado para producir este cambio. Tenemos uh, las ciudades rebeldes, Madrid, Barcelona, pero oh, por supuesto es difícil de escalar, ¿no? es bastante complejo, pero apuntan el sentido en el que pueden hacerse las cosas. Por, creo que los en Grecia, por ejemplo, se hablaba mucho de las cooperativas, la economía de la solidaridad pero Grecia decidió jugar con los tipos poderosos. El referéndum se esperaba que hubiera un sí y hubo un no, pero al día siguiente, bueno, las cosas seguían como siempre. En el caso de Podemos hay un relativo fracaso ¿no? de Podemos mientras el municipalismo ganó. Pero bueno, se puede ver que esta dinámica de los comunes puede engañar a la gente porque la gente quiere participar pero si los comunes se hacen Estado, no creo que consigamos una solución keynesiana, un capitalismo de Estado o una economía planificada de Estado. El problema es que hacemos con el mercado cuando estás en el poder. Si no tienes el poder económico, no vas a mantenerte en el Estado por mucho tiempo y también tenemos que ser económicamente fuertes. Pienso que muchas personas piensan que la lucha económica la política es más realista que la económica y si pensamos en la economía de la compartición que está por la desregulación o la recuperación sin empleo ya no se puede pensar de que la solución es el trabajo sino la propiedad de toda la dinámica no se trata de apoderarse de los medios de producción bueno pero si están en tu casa y eres Uber, pues bueno, tú pro proporcionas el capital en el medio de producción. Hay que pensar en esa triarquía, tener la, uh, los mercados y los estados que han la lógica de los comunes. Así que, ¿qué piensas de una dialéctica sana, por así decirlo, entre los comuneros que trabajan en los movimientos sociales de base y las personas que trabajan en las instituciones y en, instituciones y en los consejos municipales? ¿Cómo crees que podría o debería funcionar esa dialéctica? Porque son todos seres humanos. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de Madrid, es la mismas personas y esto en realidad es un problema porque ha habido cierta fuga de cerebros y ya no ves tanta acción directa porque las personas están implicadas en las instituciones con las limitaciones que esto genera, pero al mismo tiempo es la misma comunidad. Así que sí, necesitamos comuneros dentro de las instituciones. Yo la verdad es que me da mucha pena porque no me gustaría estar en esa posición, pero creo que el diálogo. Eh, tiene que darse, creo que también tienen que ser como muy, tienen que ser muy honestos con lo que hacen y bueno, porque cuando estaban en las plazas es, oh, en las plazas queríamos hacer esto, pero ahora están trabajando 60 horas a la semana y, y se encuentran con este muro y pueden hacer determinadas cosas a escala local, pero eh, la pancarta de eh, bienvenidos refugiados, luego hay una capa arriba eh, que les bloquea las iniciativas que es la capa del gobierno central también tenéis estos debates en belgrado y en, en las personas que están eh, entrando en la candidatura estáis pensando cómo eh, plantear cómo sostener esta narrativa de los comunes cómo desarrollarla cuando lleguéis a las instituciones Sí, tuvimos una larga discusión y estaba claro en determinado momento que parte del grupo tiene una ambición de construirse como plataforma forma política y quizá esta es la única manera para abordar la situación en la que nos encontramos. Estamos en la fase de dividirnos entre los que se van a quedar en este lado y los que entrarán en la política, por así decirlo. Yo todavía no sé el aspecto que tendrá la situación en el futuro. Tenemos muchos encuentros con Barcelona en común y otras iniciativas municipales con las que nos sentimos cercanos. Lo que creemos es que alguien tiene que quedarse en el otro lado. No va a funcionar si todos entramos en las instituciones y tienes que hacer un equilibrio. Tienes que tener un mecanismo de control para los que están entrando en la institución, en el lugar del poder y de la política. Cuando ECA fue a Bruselas, también estuviste hablando con algunos miembros del Parlamento Europeo sobre esta cuestión. ¿Qué ideas introdujeron para eh, la Asamblea de los Comunes, ¿qué ideas surgieron de los eurodiputados? Sí, eran, eh, los eurodiputados formaban parte de un grupo de los comunes, un grupo transversal sobre bienes comunes y servicios públicos, así que bueno, es un grupo interparlamentario sobre determinado tema. Cuando se creó el, el Grupo de los Comunes, wow, decíamos, wow, hay un grupo de, de los comunes, tenemos que trabajar con ellos. Así que, bueno, eso también impulsó eh, esta primera asamblea en Bruselas, la Asamblea Europea de los Comunes, e intentar establecer una relación a largo plazo. Este grupo... Había personas de diferentes eh, grupos parlamentarios, la izquierda, verdes, socialdemócratas, diferentes partidos juntos. Estaban muy emocionados con esta idea de la Asamblea Europea de los Comunes, con personas que venían de todas partes de Europa. Fue, bueno, una cooperación bonita, agradable y bueno, teníamos la idea de mantener la cooperación, pero lo que descubrimos es que, bueno, es maravilloso tener un grupo intergrupo, pero los comunes es una perspectiva, no es un tema. Entonces, si tienes diferentes parlamentarios que, bueno, uno trabaja en energía, otro en transportes, otro en macroeconomía, así que de hecho no trabajan en los mismos temas, así que para ellos es muy difícil trabajar juntos y trabajar con nosotros. Esto ha resultado ser, bueno, aparte, bueno, cuestiones de azar, pero bueno, construir un intercambio más a largo plazo es más difícil, pero bueno, por ejemplo, ese grupo de parlamentarios han logrado, bueno, no no han logrado, pero casi, bueno, han iniciado un proceso de que la energía se reconozca como un bien común. Perdieron por muy poco margen y bueno, para ellos fue un, un, un éxito en la narrativa, digamos, en la discusión que se considera la energía no una mercancía, sino un bien común. Quiero abrir este momento a las preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a la Asamblea Europea de los Comunes. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por vuestras presentaciones. Tengo una pregunta muy precisa. Las cuestiones que habéis planteado, una vez que estéis al otro lado, tenéis que organizar a vuestra gente, para mantener el control de las instituciones políticas. ¿Tenéis ejemplos de cómo funciona en las ciudades españolas, donde las plataformas ciudadanas han llegado al poder? Porque bueno han sido elegidas hace dos años, tienen estos sistemas de control con la sociedad civil, ...les dan ese poder de controlarles... ...bueno, por lo menos en Barcelona en Común... ...dicen que sí que lo hacen, hay personas que son miembros del movimiento pero en el sector de la sociedad civil y también en Marea Atlántica en la Coruña parte del grupo de Marea Atlántica entró en el Parlamento Municipal y en nuestro movimiento está haciendo lo mismo empezó como movimiento del derecho a la ciudad, se dividió y cinco miembros entraron uh, uh, en el we, parlamento del, en el kind of eh, that, uh, we'll parlamento ciudad, de la ciudad uh, y bueno, tenemos la impresión que hemos ganado algo en el Parlamento Municipal, en el Consejo Municipal, pero bueno, desde el principio hay, digamos, una cosa de, de ocupar, no es, todo esto es algo bastante nuevo para nosotros, no somos profesionales, así que vamos paso a paso, me gustaría ver a alguien allí, pero no sé cómo será, cómo prepararnos para ello, es lo mismo las personas personas nos dicen, ¿cuál es vuestro programa político? Y en realidad no lo tenemos. Esta es la verdad, no lo tenemos. Tenemos plataformas online y el foro online, bueno, te sumas, hay temas, discutimos todos juntos y vas construyendo el programa juntos. Esta es un poco la idea. No sé qué es lo mejor para ti, lo sabes tú, tenemos que compartirlo y construir, eh, digamos, el programa común entre todos. Así que creo que ya Llegará de manera colaborativa y esto se hará en los próximos meses. Um, we have time for one more Tenemos tiempo para una última pregunta, ¿Es y si es que hay alguna. Hola, muchas gracias por las aportaciones. Tengo una pregunta para todos vosotros. Tengo la sensación de que las plataformas ciudadanas están trabajando en las grandes ciudades, pero no estamos pensando en los contextos rurales y me gustaría saber cómo veis la evolución para hacer llegar estas redes a las áreas rurales. Gracias. No, identifico, no me identifico tanto con el movimiento municipalista desde una perspectiva de los comunes es muy rural, la verdad es el entorno más desarrollado de los comunes están en contextos rurales Las, por ejemplo, ecoaldeas que son miembros también de la Asamblea Europea de los Comunes y bueno como parte de la asamblea no diría que, que los miembros vienen sobre todo de los contextos urbanos en absoluto es así así que para la pregunta más general que has planteado el éxito de las plataformas ciudadanas, municipalistas cómo podríamos incluir los contextos rurales esto no lo sé, la verdad no puedo contestarte quizá estaco de compartir sus ideas al respecto. Yo vivo en un pueblo. Así que, bueno, el imaginario sobre los comunos urbanos y el municipalismo, en mi pueblo tenemos una coalición municipalista y casi ganaron. Yo creo que la experiencia es muy interesante porque están en un pueblo y están en la oposición y nadie está contando la historia. En España, al igual que en Estados Unidos, si pensáis en la victoria de Trump, hay más votos, proporcionalmente con la población la que estás. Entonces, en realidad, las áreas rurales tienen un, eh, mucho impacto en las elecciones nacionales. Por ejemplo, mi eh, pueblo se declaró un cantón en la primera revolución española, pero hay mucha comunización que está ahí en marcha. Creo que en los contextos rurales no, no solo tienes que explicar, puedes explicar la, la lógica de los comunes, sino que lo puedes conectar con su propia práctica. Y esto es un elemento de politización muy claro. Si pensamos en el, en el fenómeno Trump, pienso en Hillary que dice, hey, sois estúpidos tenéis que ser como yo y en cambio Trump que les dice, os adoro y entonces ahí se sienten reconocidos y bueno, entonces a escala nacional esto es algo en lo que hay que trabajar y bueno la verdad es que esto me, este tema me emociona mucho, gracias por plantear esta pregunta Okay, thank you. Muchas gracias a la Asamblea Europea de los Comunes por compartir hoy con nosotros. Quiero invitar a Lorenzo y Miguel Urbán a subir, sumarse a la mesa. Gracias a todos vosotros.